¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo el día de hoy Hoy... Aquí está Milly, ahora sí, ven Milly, ven a saludar, córrele, córrele, córrele, córrele Aquí está ¿Por qué haces ese contacto visual tan extraño? Ay, Aquí está Milly y Chuck, al parecer se está eh, arreglando las uñas Aquí está sentado, así que hoy nos va a ver de cerca yo pensé que estaba allá, pero aparentemente está aquí. Bueno, ya saben que cuando están mis hermanas aquí, pues este cuarto sí está en uso y por eso es que se mueven las cosas. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso mmm, que ya había hablado de él hace como un año. Realmente es que ya tiene el rato de que hablé de este caso, pero está haciendo ruido en TikTok de nuevo. Aunque este video no es en general como de TikTok así, pero yo creo que ustedes ya van a saber cuál es. Y el día de hoy... Recuerdan que hace como una semana, semana y media más o menos, le pedí ayuda a Abiud en un caso ARG. Y le dije, Abiud, necesito tus conocimientos para que me ayudes a ver qué onda con estos videos. Entonces Abiud tiene una participación muy importante en este video, ya que le pasé todo y le dije, a ver, velo y dime qué opinas, por favor. Y nos pasó su opinión. Ustedes saben que Aviud es un buen lazo en esto de las historias de internet, así que... Más adelantito van a ver su opinión, pero bueno, fantasmitas, antes de eh, comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y vean todos los casos aquí que encontramos de extraños y seguirme en mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y... Ah, oh, siempre se olvidó Twitter, ¿ok? Y espero que hoy que ustedes estén viendo esto yo esté subiendo la trivia que les preparé de terror así que por ahí los espero en Instagram, mis historias la voy a subir. Ok, ahora sí, vamos a comenzar ya con este video. ¡Vamos, choc! Vamos Billy, vamos yo, adelante Entonces, ¿de qué, de qué caso? ¿de qué caso vamos a estar hablando el día de hoy? De este que van a estar viendo, que se llama Crónicas de un pibe. Si ustedes ya tienen rato aquí en el canal, ustedes sabrán que yo ya hablé de este tema hace algún tiempecito Les digo como un año, aproximadamente, más o menos Y aquí les va un breve, breve resumen eh, Porque básicamente es lo mismo, nada más como más actualizado este, este, se llama eh, Juli, me parece Juli o Juli. no, creo que es Juli Como Julio o Julián, pero bueno, entonces sus redes se tienen como Juli Estou, estuvo subiendo videos hace ya un tiempo, sus videos empezaron como a mediados del 2021 Donde decía que, bueno, vive solo aparentemente o duerme solo Porque por lo que yo entiendo, sí vive con sus papás y demás en una casa Pero él como que tiene o sea aparte pues puede ser como una parte de la casa o como su departamento, pero dentro de su casa, donde pues vive él solo y pues tiene un baño aparte y así, ¿ok? Entonces, bueno, aparentemente siempre está solo y él comenzó a jugar la ouija. Ahora, pues ¿qué pasó con todo este asunto? Que um, Julie en algún punto empezó a tener pues mucha cercanía. Eh, no porque él quisiera, obviamente con un espíritu, un ente que es mujer, porque hasta le tiene un nombre, le llama Lucía a su ente, ¿ok? Entonces esta Lucía empieza a hacer como cosas en su cuarto, así como poco a poquito leve, o sea, primero le movía cosas, después estuvo más intenso, después empezó a hacer apariciones así en sus videos, de que se veía que la mano, que, o sea, que él estaba pues así en su baño y de repente las cosas empezaban a mover y demás. Ahora, ¿en qué terminó todo esto? Creo que en el video pasado yo me quedé en que, haz de cuenta, se empezó a poner como todo muy intenso y él empezó a subir unos videos donde claramente se le veía sumamente afectado por lo que estaba pues viviendo en su casa. O sea, subió unos en vivos llorando así, pero a mares, donde les digo, se veía sumamente afectado así, les digo, llorando, la cara roja, se veía muy desesperado. Tanto que eh, pues, la gente empezó a pensar que en realidad... Él se estaba como volviendo loco por lo que estaba pues viviendo en su casa. Y la gente le pidió así como, a ver, cálmate, necesitas unos días como para relajarte, irte de tu casa. Si eso todo está pasando en tu casa, pues vete unos días de tu casa. Y eh, él como que desapareció un tiempo. O sea, así como que todo se empezó a poner como muy, muy, muy, muy intenso. Y de repente desapareció. Pero aquí vamos a dar un detalle muy curiosito, pero muy importante, que. Tiene su Instagram, ¿ok? Tiene su perfil de TikTok y tiene su Instagram. En su Instagram seguían subiendo cosas. Y eh, Juli hace música, se dedica a hacer música. Curiosamente, mientras todo esto estaba en auge, así de que no, todo el mundo preocupado por él porque había desaparecido y demás, después de que la actividad estuvo súper intensa, empezó a subir historias de su música y que ahora aquí, y ahora voy a subir un video de mi música y demás. Entonces la gente se empezó a quedar así como que, okay, jaja o sea, todo es como publicidad para atraer atención para pues, tu música, ¿no? Y es aquí. Donde yo termino el video pasado, ya que él sube un video diciendo... O sea, de hecho está se le ve muy afectado, porque en todos los videos la verdad es que se ve muy, muy afectado. Entonces se le ve afectado, parece que tiene una botella de algo. O sea, parece que está ingiriendo alcohol. Entonces está así y está eh, diciendo... Está como leyendo una carta al parecer que él escribió donde dice... Eh, gracias a todo el apoyo que me han dado, bla, bla, bla, eh, todo lo que ustedes vieron en mi Instagram, lo subió pues, una seguidora, una administradora mía, y pues me hizo el favor, ya que yo estaba como desaparecido, o sea, no que estuviera desaparecido, sino que simplemente como que se tomó unos días de redes, eh, y mi seguidora me hizo el favor como de subir esos videos, esas historias, realmente es que yo no fui, ella me apoyó porque ella quiso, y pues aquí le agradezco, pero lo quiero decir a todo el mundo, mi familia, amigos y demás, que yo estoy bien, pero no se le veía bien, o sea... Es como, sí, sí, estoy bien, pero llorando y así. Entonces estos son videos que él sube, donde sigue diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien, pero así como con cara de, no estoy bien. Entonces la gente lo veía, y aparte hacía una cosa muy extraña, porque decía así como, estoy bien, y se empezaba a pegar con la cabeza en el celular. Entonces, obviamente ese comportamiento errático preocupaba a todos los que lo veían. Y pues, obvio, digo, les digo, evidentemente pues no se veía nada bien a pesar de que él lo decía y parecía que más bien lo decía como para que la gente ya no se preocupara. En su perfil tiene como 100 videos, o sea, o más, tiene muchísimos videos. Muchos son resubidos de, de lo que les digo que hacía antes, pero le cerraron un perfil, entonces como que los resube y los resube acá, por si la gente aún no entiende el contexto de por qué él está como en ese estado. Entonces hay videos donde él sale hablando en otro idioma, entonces la gente en los comentarios dice que pues quién sabe qué maldición nos sea, estés echando porque pues estás hablando como en un idioma y lo repite, y lo repite, y lo repite como si fuera una maldición básicamente. Eh, bueno, en eso estaba diciendo. Después empieza a hacer como muchos en vivos. Y entonces pone como, Lucía aparece en vivo este, en mi video de YouTube o en mi video, en los videos como más profesionales que él graba de su música. Él sigue diciendo, aparece Lucía, aparece Lucía, Lucía recuerden que es su ente. Y pues les digo, ¿qué pasa? Que pues toda la gente está atenta y está viendo los videos... Para ver en dónde sale eh, pues Lucía. Porque recuerden que todo su perfil se basa en Lucía. O sea, no, no sube otro video que no sea de Lucía. Entonces sube muchísimos videos. El afectado, él llorando, también mostrando eh, pues toda la actividad. Todo lo que mueve en su casa Lucía. Así que ¿qué les parece que sí, si vamos a ver unos cuantos videos? De lo que hace Lucía, para que ustedes se den una idea Más o menos de lo que él está, pues, viviendo En su casa Una persona que murió hace ya muchísimo tiempo No me puede dejar un segundo tranquilo, ¿entendés? No puedo estar tranquilo, con un espíritu todo el tiempo Me está atormentando, me está haciendo mierda No puedo, amigo Rocha el Champ, chicos, cómprenlo, o sea, está buenísimo Bueno, Esa... eso yo no lo estoy moviendo Amigo the <risa> fuck? <risa> amigo, me parece que se está moviendo esa fucking silla, amigo Te lo juro Mirá ¿Ves, amigo? Lucía, si estás acá, de la silla ¿Ves, amigo? Se está moviendo la silla es un montón, amigo No sé Estoy solo ¿Entendés? Y no es la primera vez que me pasa, amigo Yo, Vos ya lo sabés, boludo Mirá, amigo, mirá, mirá, boludo No, no entonces, como ya vimos, él se ve extrem extremadamente afectado por lo que hay en su casa. Esto se repite, y se repite, y se repite. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que la mayoría de sus videos son como resubidos de los directos que hace, ya sea en Instagram, en Twitch, en YouTube. Él sube porque sigue diciendo que aparece y aparece Lucía en directo, y eh, que es captada en cámara y que Lucía... O sea, anda cuenta que tiene un patrón como... Es como un video aparece en vivo Lucía, otro video de lo que hace Lucía en su casa y otro video de él eh, llorando, o o sea, pues sí, mostrándose afectado, ¿no? Por lo que está viendo. Es como este patrón de que va uno y uno y uno. De repente subo un video que a lo mejor no tiene nada que ver, pero de repente llega un giro extraño eh, donde dice que sale sangre como de sus tuberías. Vamos a ver esos videos. Esto está, boludo, es sangre, amigo. Es sangre, es sangre, ¿entendés? No sé qué está pasando, no sé qué pasando no sé pasando boludo. what the oh, no no no no no en está pasando what the fuck no. como ustedes ya vieron sigue la actividad como aumentando no poco a poquito aumentando aumentando y pues él se sigue viendo les digo igual como que sí como que no como que unos días no se ve tan afectado otros sí otros no y así pero él sigue diciendo pues que ya no puede vivir en esta situación entonces de repente empieza a ser como, ¿cómo les puedo decir? Como una serie muy bien producida, como más profesional, tomas más profesionales sobre lo que él está viviendo, o sea, lo que él sube en sus redes, así como más, ¿cómo les puedo decir? Improvisado. Lo hace, pero más profesional en su canal de YouTube. O sea, está haciendo como una serie... Como si le estuvieran haciendo una película de lo que está pasando. Así tal cual. O sea, como una serie mejor tomada, pero basada en hechos reales. Que los hechos reales es lo que él sube en su TikTok. Entonces, pues, bueno. eso es como, ok, un proyecto que ya se basó en Lucía, ¿no? En su ente. Bueno... También hace mucha promoción en su Instagram, de su música, lo cual está perfecto. Si él se dedica a la música, por mí, excelente. Eh, aquí eh, lo que me llama la atención también es que... Bueno, dos cosas. La primera, en algunos videos escribe como todo muy rápido y lo escribe súper mal. O sea, así como que ayúdenme lo pone con otras letras, así que tú tienes que andar a ver qué puso, así. Pero curiosamente, los hashtags de búsqueda... De ese mismo video están perfectamente bien escritos ¿okay? Entonces pues no es como que no pueda escribir Y número dos Ya se me olvidó cuál era el último Y número dos Él sube y sube videos diciendo como Oigan, ya estoy cansado de que la gente no me cría Ya estoy cansado de subir pruebas De que lo que está pasando aquí es real eh, la gente no me cree, pero, o sea, ¿qué más quieren que me pase? O sea, él está como muy metido en su papel de que todo, todo es 100% real y que la gente que no cree es la que está mal, ¿ok? Que él siempre muestra para que la gente le crea y demás. Bueno, pero de repente, les digo, otra vez la historia da un giro bien extraño porque a pesar de que todo es lo mismo, así de lo que pasa, lo que se le mueve en su casa y demás, de repente empiezo a subir unos videos medio extraños donde está diciendo... Le está hablando directamente como a la... Él es, él es argentino. Entonces, le está hablando como que directamente ya al Estado, al gobierno de Argentina. Diciendo que va a ser como, ¿cómo les puedo decir? Como una huelga eh, para todas las personas que viven en casas que están eh, como siendo acosados por entes. Y quiere que se haga viral sus videos, esos... Que le está hablando, les digo, como al gobierno de Argentina porque él exige que el gobierno de Argentina le tiene que dar, les digo, le está exigiendo que le tiene que dar un, una ayuda para comprarse un departamento nuevo o una casa nueva para él vivir porque él ya no puede vivir en su departamento porque lo va a matar un ente. Son como unos cinco videos diciéndole de que hagan viral mi caso, o sea, se está grabando así y hagan viral mi caso, eh, me tienen que dar pues, sí, ayuda, financiamiento para comprarme otro departamento porque yo ya no puedo vivir aquí. Y es uno y otro y otro y la gente está así como... Yo hasta ahorita desconozco en todo el mundo algún caso que el gobierno te haya ayudado a comprar una casa eh, porque... Tu caso está embrujada por algo que tú hiciste porque pues él fue el, el que jugó la wicca. Entonces, les digo, tiene giros medio extraños. A mí se me hace que esto último que hace más bien es como querer llamar, querer, perdón, llamar la atención hacia las televisoras, tal vez de Argentina, para que eh, pues su. Pues su caso se mueva a lo mejor por otras audiencias, que no nada más sea en redes sociales. Y pues uno va con lo otro, no o sea, llama la atención por una cosa, pero la gente que lo busca se da cuenta que se dedica a la música, entonces pues ahí va teniendo como, eh, pues sí, como visitas o pues atención en diferentes partes, lo cual pues está muy bien, eh, él quiere basar todo en por lo que le está pasando, les digo, ya tiene su serie en YouTube, su música... También habla de Lucía, de su ente, y pues cada vez que está en un video dice Lucía apareció y le apareció y apareció. Entonces, bueno, ya que yo les di como mi referencia a este caso, ¿qué les parece si llega a But a hablarnos de, o sea, bueno, de su opinión y de este caso? Así que adelante, Abiud, te escuchamos todos con atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Marijo, muchísimas gracias nuevamente por este espacio en tu canal. Es todo un honor, es un gustazo estar aquí. Vamos a revisar este canal rápidamente para no tardarnos tanto. Tenemos inicialmente que se llama Crónicas de un pibe, a mí me da a entender que es como un blog, ¿vale? Como algo que es continuo, que este chico da o quiere eh, mostrar a su audiencia. Tenemos que son más de 100 videos, realmente eh, solo escogí algunos, ahorita les voy a mostrar cuáles. Algo que me llamó mucho la atención, número uno, si yo escojo cualquier video, sobre todo de los últimos, si se dan cuenta... Si se dan cuenta ya traen hashtag como terror, paranormal, espíritus, eh, for you, paranormal, etcétera Todos estos hashtags pues son la intención de que se haga viral, ¿vale? Entonces tenemos aquí de que definitivamente es una historia, un ARG, a mi punto de vista de momento. Y la otra, Marijo, hace un año habló de este caso. Mencionaba que habían videos re relacionados a lo que eran eh, un contenido como de música que hacía este chico. Ahorita ya no están, seguramente se enfocó completamente en este tipo de videos. Ahora bien... Si yo me voy directamente a los que escogí, son como unos eh, 12, 13 videos me parece, son rapidísimos Número uno tenemos aquí, les escogí este video porque él está hablando un idioma Me llamó la atención porque muchos mencionan aquí de que anulan cualquier maldición, etcétera y todo eso No pasa nada, el idioma es el idioma eh, croata la palabra naroda, eh, zahov, Besashan, beseshan, beseshan, perdón creo que se pronuncia beseshan. Eh, es, son palabras croatas, ¿vale? Se refieren más como que al pueblo de la gente del, de Sajov. Es un pueblo germánico, si no me recuerdo, que va relacionado mucho con la espiritualidad y cosas del más allá y todo eso. Entonces, a lo mejor este chico, pues, intencionalmente mencionó esto. Solamente es como que una entrada a lo que quería mencionarles. Tenemos número uno, <ríe> algo que me, me llama mucho la atención. La respiración es bucal, ¿vale? La, Respiración es bucal eh, muy rápida, no por la nariz. Por programación neurolingüística, cuando respiramos fuerte, cuando estamos asustados, difícilmente respiramos por la boca cuando está algo que nos acecha. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es que nos escuche. Por lo tanto, la respiración es, es más por la nariz que por la boca, ¿vale? Entonces, a lo mejor ahí falla un poquito esa parte. Eh, algo que me llama mucho también la atención es. Observen aquí, <tose> por ejemplo, la puertita. <tose> Está el espacio perfecto para darle un empujoncito Con el pie, un jaloncito más bien Y que salga sin ningún inconveniente ¿Vale? Número 2, algo que me gusta mucho son los gritos De este chico, lo hace demasiado natural Muy natural, no. demasiado natural Lo que me agrada mucho porque me da a entender Que este chico de verdad Está muy adentrado en el personaje Y lo confirmo por unos videos que ahorita les voy a mostrar No, no, no, Ay, sus gritos, eh, por ejemplo la escalera se queda rápidamente La podemos jalar con un hilo nylon, nylon sin problema De verdad se van a sorprender Las cosas que pueden generar con un hilo nylon, nylon Se los juro, el chico grita mucho eh, Pero lo hace de una forma como si pareciera natural Como si fuera eh, muy muy orgánico Esto, lo que lo hace bastante intenso Aquí por ejemplo si Se dan cuenta igual, tiene lo que son las lágrimas Parte de saliva Este chico yo siento que eh, tiene Algo de conocimiento de actuación Si no es que estudió en algún momento algo de esto No lo sé pero inmediatamente se nota, se nota mucho por eh, las facciones que hace, eh, generalmente cuando, cuando una persona está entrada en pánico, tiende mucho a que las expresiones faciales se arrugan junto con esto, ¿vale? Todo esto se arruga, se comprime, no solamente es acá o acá, o sea, esto o esto, no, es todo completo, pero hay algo por ejemplo muy curioso. Eh, lo que cuando lloramos generalmente salen moquitos, <ríe> salen fluidos nasales, en este caso a él no le están saliendo, entonces quiere decir que es algo un poquito más actuado. No a todos nos sale, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no, pero es un dato curioso nada más, digo, no a todas las personas les sucede, solamente recuerden que esto es entretenimiento, no tiene que ser 100% así al pie de la letra como una persona se debe de comportar. Aquí, por ejemplo, me encantaría... Voy a relajarme un. Este video me llama mucho la atención. Ve, ve, boludo. Me, el agua en el coso, chavo. Cara. Vean la ouija ¿Qué pasaría si yo le doy un empujón a la aguja a este punto? De aquí hacia acá. Obviamente, sabemos que esto giraría hacia este sentido y se iría hacia el fondo, ¿vale? ¿Qué creen que sucede? Me voy a agarrar, no sé, amigo. No sé, no sé qué mierda sea. ¡La ¡Puta madre! La ¿Ya vieron? Entonces, quiere decir que. Con un pequeño golpecito se genera todo ese movimiento, ¿vale? Le quedó bastante bien. Me gustó mucho ese golpe. Siento que lo pudo haber hecho un poquito más fluido. Incluso con un buen jalón de un hilo por la parte de abajo desde la mesa que salga por una parte donde él pueda jalarlo. hubiera sido un poquito más fácil, pero bueno. Ahora sí que le quedó bastante bien. Aquí, por ejemplo, tenemos este chico como que ya está perturbado. Tenemos un buen maquillaje. O que... Si no mal quiere? recuerdo aquí se escuchaba un bebé ¿Qué? en pues este video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere Lucía? Bueno, creo que a este no bueno, no lo, no lo pienso dejar todo porque de verdad son largos. Um, pero se escucha un bebé Yo tengo por ejemplo audífonos 5.1 El audio se escucha completamente parejo En los audífonos 5.1 Cuando tú grabas un video natural Se escucha en la ubicación de los sonidos Cuando el sonido está interpuesto Inmediatamente se escucha que es un sonido parejo Vale, entonces Igual, ahí tenemos un, algo que él, este chico quizás podría mejorar en ese sentido. Cuando interponemos sonidos o colocamos sonidos en un video, debemos de darle un efecto de ubicación, ¿vale? Para que sea un poquito más orgánico esto. Aquí ya se ve más perturbado. Algo que me gustó mucho es el maquillaje que empieza él a utilizar. Definitivamente me agrada bastante. A la persona algo que, que a ahora. por ejemplo, igual me llama mucho la atención. No, no, no. Eu, él, por ejemplo, la observen. Ahí está. Este efecto, eh, bueno, si tenemos aquí dos puntos que parecen ojitos y una carita y una boquita, TikTok lo va a interpretar como un, con su algoritmo lo va a interpretar como un rostro, igual pasa en Snapchat. Es algo muy común, algo que pasa mucho si ustedes colocan los lo, a, a ver si quedan ustedes, pongan dos platos en la pared, pónganlos en la cama, no lo sé, que parezcan en forma de un rostro, pongan el filtro, y van a ver que como que va a empezar a detectar estos movimientos por el algoritmo más que nada, pero está ahora sí si que bien intencionado. Personal a mí no me gustó Número uno, bueno, a mí me da a entender que este chico definitivamente se dedica a la música Y está muy bien, muy padre Pero hay algo que a mí no me llamó, no me gustó definitivamente Ahorita les explico rápido Si se dan cuenta, aquí aparece como que una mujer, ¿vale? ¿Por qué no me gustó? Hay algo que se llama Chroma Key en, en los programas de edición En los cuales interponen lo que son las capas para un video sobre de otro Y no me gustó porque el efecto de opacidad que le dio fue muy obvio. Se nota bastante obvio. En lo personal no me gusta. Pero bueno, digo, ahora sí que estamos hablando de, de uno de varios videos que sí me gustaron realmente. <ríe> Aquí, por ejemplo. Yo... Observen el gancho. Yo no sé qué mierda Observa Las cosas se mueven solas en mi cuarto todo el ¿Vale? tiempo. Entonces, se mueven, se, se mueven resarpados, Solo se, mueve se mueven rebruco. Y pues me cuenta cuando se mueve la colita del gancho quiere decir que alguien lo está jalando definitivamente Y solo al moverse ese pues mueve un poco los demás Yo en lo personal lo que hubiera hecho es no solamente colocar ese hilo en esa zona Sino colocar un segundo hilo o incluso un tercer hilo también en esta zona Para que el movimiento hubiera sido un poquito más fluido y se viera un poquito más natural Pero igual le quedó, me quedó bastante bien Este video igual quiero que observen me llamó mucho la atención Vean, lo voy a poner, ahí está, a ver Hay varias cosas que me encantaría hablar sobre esto en específico, pero para no ser tan largo el video, les voy a decir rápidamente. Número uno, eh, Cuando alguien está perturbado en la, en la psicología, en la programación neurolingüística, cuando alguien está perturbado, no le das la espalda a lo que te estás echando. Definitivamente. ¿A quién sí? Bueno, pero generalmente no es así. ¿Vale? Número dos, Cuando nos despertamos, ¿qué hacemos? Al despertar, generalmente, hacemos esto. Y es algo natural. ¿Por qué? Porque estamos despertando a nuestra vista, estamos despejando a que estamos ya entrando al mundo al mundo real, estamos saliendo del mundo onírico prácticamente, ¿vale? Cuando, eh, eh, lo hacemos tan natural que cuando actuamos también lo hacemos de esa forma. ¿Y qué sucede? El, el ruido se escuchó e inmediatamente se despertó. Cuando tú escuchas un ruido y estás perturbado, y si estás de espalda con mayor razón, escuchas un ruido y lo que haces es que te quedas congelado. No te levantas inmediatamente y volteas. No es una acción natural. Sin embargo, bueno, ahora sí que es parte de, de, de esto que se está viendo. Vean el sentido de reacciones rapidísimo. Dicen, ah, bueno, es que está perturbado y no duerme. Podría tomarse en cuenta. Sin embargo, si estás perturbado, entonces no haces un movimiento natural de que te estás despertando. ¿Sí me entienden? Bueno, vamos a revisar. Bueno, este efecto de aquí lo puedes generar con un golpecito desde atrás. Las sillas de aluminio, por lo cual es muy fácil de mover. Los pisos que, que tiene, los he visto, son ahorita este, como de madera lisa. Por lo tanto, aluminio sobre madera lisa se mueve muy fácil, ¿vale? Este video... <risa> ah, este era el video. <risa> este era el video <risa> Vale, igual un sonido interpuesto. Si ustedes tienen audífonos 5.1, pónganselos, van a escuchar ese ruido interpuesto y de verdad se aprecia bastante a lo que me refiero. Aquí... Me me muy... Yo sé que estás acá. que era este video, permítanme. Ah, ya me acordé. <risa> Escuchen ese sonido de fondo, esa especie, esa especie de. Bueno, si ustedes prestan atención, ese sonido los, lo ponen generalmente en las películas de terror. Vale, es un sonido como tipo, eh, tipo sonido blanco en el cual el cerebro inmediatamente entra en un estado como de pasividad. Y esto ocasiona que cualquier tipo de susto eh, que se adhiera a este tipo de situaciones sea, se sienta mucho más intenso. Lo pueden escuchar en diferentes películas de terror, como incluso actividad paranormal, suelen colocarlo mucho. Es un sonido como de ambiente intenso, sonido blanco, y eh, qué bueno que lo utilizo. De verdad, es muy bueno utilizar este tipo de sonidos. Vale, Aquí, por a ejemplo, ver. el sonido de las escaleras, ¿escuchen? Bueno, en teoría... Dos cosas, nuevamente, el audio se escucha completamente plano, no se escucha, digamos, que viene de más a menos o, o de menos a más. Eh, debería de ser lo natural, sin embargo, no se escucha así. Y número dos, pues cuando estamos en el clímax de, de la situación, cortamos el video, que es para dejar precisamente al espectador en suspense. Algo que es muy, muy conocido en los ARGs, que es, lo haces hasta natural. <ríe> si no conoces de ARGs... Y haces este tipo de videos y lo estás haciendo bien, lo haces natural, definitivamente. Hacer este, este tipo de cortes. Ahora, este video, por ejemplo, me gustó mucho también. ¡Qué sucedería si yo hago un pequeño empujón desde esa zona, desde aquí, hacia donde creen que se va a mover la mesa! Con un piso liso, sobre todo, de madera. <risa> Amigo, se está Observen rápido. ¡What the fuck! Evidentemente el giro de la mesa es conforme El empujón que le está ejerciendo Es una mesa de madera muy ligera No pesa arriba de 12 kilos esa mesa En un piso ligero sin fricción Automáticamente con dos dedos lo pueden mover sin ningún problema Aquí José, ¿Qué está pasando? pero sí. ¿Qué, está ¿Qué está tirando? Aquí, aquí, aquí. What the fuck What the fuck No, no, no, no De alguna forma pues ya sabemos Este video por ejemplo lo único que quería mostrarles aquí es su maquillaje, definitivamente es un, ma un maquillaje artístico, es lo que les decía Al tener un maquillaje artístico, él nos da a entender que lo que está haciendo es para entretener a su público Y de verdad lo está haciendo bien eh, Nadie en su sano juicio eh, perturbado tendría ese tipo de maquillaje a propósito, ¿no? O sea, generalmente trae los ojos eh, este con ojeras naturales, en este caso de las intencionales Que se ve bastante bien, le quedó bastante bien Es un maquillaje totalmente intencionado, en pocas palabras, ¿vale? pausa En lo personal a mí no me gustó este tipo de filtro o efectos, perdón, se hacían hace un par de años en muchos videos que se hicieron virales. Eh, por lo cual, bueno, pues da a entender completamente de qué Este video me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque tiene un intro. O sea, ya, ya esta intro tiene Pero este amigo, chico. Yo tengo la ¿Vale? sensación. No lo voy a poner todo porque de verdad es un poquito largo. ¿Sabes lo que es? No? Pero es como si fuera un intro de película, ¿vale? Entonces, ya no hay duda alguna de que esto se trata de una RG, ya. O sea, si yo hubiera puesto este video desde el principio, a lo mejor no hubiera tenido caso todo lo que acabo de contarles. Pero lo quise dejar prácticamente hasta el final para que ustedes se dieran cuenta y vivieran conmigo esta parte del suspenso, ¿vale? Y bueno, pues de momento eh, tenemos todo lo que es el, el análisis de este RG En lo personal, en general me gustó, me gustó. Es un RG más artístico. Y bueno, espero que les haya gustado también. Muchas gracias nuevamente por invitarme a, a tu canal, Marijo. Es todo un honor, de verdad. Los dejo. Espero que se la pasen muy bien. Y pues estamos en contacto. Si gustan, seguirme en mis redes sociales. Eh, Mundo RG que tengo en YouTube. Facebook y TikTok, ahí hablo también de este tipo de contenidos de ARGs que me encanta revisarlos, me encanta checarlos, más que nada, pues para poder ahora sí que generar una expectativa de entretenimiento sobre estos temas, ¿vale? Los quiero mucho y pues estamos en contacto de así. Bueno, fantasmitas, quiero que me digan ustedes qué opinan, qué han pensado, o sea, sinceramente yo cuando veía, porque hace muchos en vivos también, cuando yo veía esos en vivos, yo decía, órale, no, este hombre sí está súper afectado porque de verdad llora y es con una desesperación y se ve mal y le tiembla la boca, o sea, así como que todo eh, que parece, no sé, a lo mejor un ataque de ansiedad, de pánico, no sé, Mm, pero pues después se le ve como no sé, ¿ustedes qué opinan? quiero que me digan en los comentarios, digo este día es un caso pues antiguo, pero aún así está llamando mucho la atención, entonces bueno me gustaría saber su opinión y bueno fantasmitas pues esto ha sido todo por el video de hoy, ya sé que quedó largo, pero yo sé que les gustan los videos largos les mando mil besos y nos vemos al siguiente mm, los quiero mucho, bye